Próxima estación, Tacubaya, correspondencia, con línea 1, dirección, Pantitlán, observatorio, y con, con línea 7, dirección El Rosario, Barranca del Muerto. Próxima estación, Patriotismo, anticipe su descenso. Próxima estación, Chilpancingo, anticipe su descenso. Próxima estación Centro médico Correspondencia con línea 3 Dirección Indios Verdes Universidad Próxima estación Lázaro Cárdenas Anticipe su descenso Próxima estación Chabacano Correspondencia con línea 2 Dirección Cuatro caminos y con línea 8, dirección, Constitución de 1917, Garibaldi Próxima estación, Jamaica Correspondencia con línea 4, dirección, Martín Carrera, Santanita Próxima estación, Mixiuca Anticipe su descenso Próxima estación Velódromo Anticipe su descenso Próxima estación Ciudad Deportiva Anticipe su descenso Próxima estación Puebla Anticipe su descenso Próxima estación Terminal Panticlán Correspondencia Con línea 1 Dirección Observatorio o Línea 5, Dirección Politécnico y Línea A, Dirección La Paz. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.